cordiales PRIXLINERS de todo el mundo se está hablando en directo en vivo eh, como todos los días eh, yo soy luis y estamos aquí en la reunión que hacemos en zoom con, con todos los que queréis participar cada día eh, hoy vamos un poco a aclarar las ideas que quedaron pendientes ayer en el directo que hicimos ayer eh, un poquito a ver, pues para que cada uno tome su decisión, que a, a mí me da igual lo que haga cada uno. Yo simplemente eh, lo estaba comentando ahora. Yo os doy, pues de las cosas que veo interesantes, las pongo sobre la mesa, pues, para que las debatáis, las, las hablemos, y ya que cada uno tome sus decisiones. Yo lo que estoy viendo claro es que con esto del bicho, si siempre, siempre han estado imprimiendo los estados, ahora ya es que están imprimiendo brutalidades. Y eso lo vamos a notar, lo vamos a notar, sí, eh, sí, todo sí. el que tenga ahorros lo va, lo va a notar. Luego ya lo que haga cada uno, cada uno es libre. Mm, te quiero decir que a mí me da igual que compréis bitcoins o que no compréis bitcoins. Eso que quede de antemano claro. Yo de buena fe os doy mi conocimiento y ya cada uno que haga lo que quiera. Como cuando eh, queréis la información para venir a España, pues lo mismo, os la doy y ya cada uno es el dueño de tomar su decisión yo personalmente sí que he comprado ya os lo he dicho varias veces de cada 5 euros que tengo ahorrados tengo uno y me estoy planteando comprarme más pero como bien ariel me ha dicho por ejemplo gracias ariel hay un refrán muy antiguo que dice no pongas todos los huevos en la misma cesta porque como se te caiga la cesta te quedas sin ningún huevo eso mmm. pero es que por otro lado digo vamos a ver, yo tengo aquí 50 euros ahorrados. Y estos señores, en cualquier, me da igual en Estados Unidos, en Colombia, que, que, en, que en Madrid, que, que en Alemania, lo están imprimiendo. Claro, esos 50 euros cada vez valen menos. Y ya es que hasta me da casi pena lo que tengo en monedas de estas Fiat, en euro en este caso, las monedas del dólar, el, el Fiat, el dólar, el euro, el peso, eso es moneda Fiat. Y lo, y... Pero vamos, el mensaje que os quiero dar. Que, que quiera ahorrar que no lo ahorre en dólares o que no lo ahorre en euros y si lo hace pues que haga lo que quiera claro yo mejor compraría pues oro plata bitcoins un terreno eso, eso es lo que os quiero un poco transmitir porque va a haber una inflación fuerte y yo lo estoy diciendo a día de hoy porque estas las cosas estas hay que hay que adelantarse es como lo del bicho si el bicho se hubieran adelantado en china y lo hubieran controlado ahí ahora no estaríamos todos así pues ahora viene como otro bicho monetario y es por eso que lo hago no voy al grano Prilines. os voy a leer un poquito las dudas que han quedado pendientes que es lo que vamos a resolver en este en este directo y lo vamos a resolver con la ayuda de Alex que, que estuvo ayer y yo le vi con bastante conocimiento es el chico que veis aquí en pantalla en este momento y nos va a ayudar a resolver todas las dudas vale por supuesto saludo a todos los que veis luego este vídeo ¿eh? en youtube en Periscope o incluso lo escucháis en los podcasts y a los que estáis ahora mismo en el vivo, ¿vale? Que también podéis poner las preguntas y los que lo veis luego ponerlas en los comentarios. Bueno, ayer yo vi por lo que habéis puesto, os leo un poquito, así dudas rápidas que es lo que vamos a tratar de resolver. ¿Dónde los compro y cómo los guardo? Los Bitcoins. Ves tomando nota, Alex, ¿vale? Para las ¿Dónde los compro y cómo los guardo? Eh ¿Cuándo puedo coger esos ahorros? Me los quiero gastar. ¿Cuándo los puedo coger? La diferencia entre el Bitcoin y los otros. Eh, luego yo te la repito, ¿eh? no te preocupes, Alex, te lo digo un poco, hombre, que las tengo apuntadas. <risa> que me he pasado toda la mañana leyendo los comentarios para que veáis que los comentarios de YouTube nunca caen en saco roto, ¿eh? ni los de los chats ni los de los comentarios. Yo luego los estudio. Yo luego te las voy pasando si quieres. Las digo brevemente para que lo sepan. Eh, ¿Por qué mejor el Bitcoin que no otra moneda? en los monederos que si son gratis os adelanto ya que sí generalmente las desventajas del bitcoin que nadie dijo desventajas habría que buscar desventajas muy importante que aquí alguien decía que cómo hacerse socio no hay que hacerse socio esto no es un multinivel el que quiera comprar bitcoin que los compre y el que no que no los compre pero los compre él es como el que quiera comprar plata o oro o el que quiera comprar un cuadro, pues se compra el cuadro y ya está. Una obra de arte se la compra, pero no hay que hacerse socio de nada. Yo quiero comprar oro, me compro el oro, la moneda y me la guardo. No me tengo que hacer socio de un club que compra oro. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Cuando sugiero que compréis Bitcoin, es lo que yo hago, pero os estoy sugiriendo que lo compréis si vosotros queréis, pero a la vez os estoy diciendo, cuidado con esos clubs, entre comillas. Si queréis un Bitcoin, como si queréis una moneda de oro, comprarosla vosotros y ya está, en un sitio de confianza. ¿Qué más dice? Eh, preguntaban que quién se queda el dinero tradicional. Pues mira, muy fácil. Yo cuando voy a comprarlo, pues sigo lo mismo. Me voy a comprar una moneda de oro, pues al comerciante le doy el dinero y se lo queda a él y él me da la moneda de oro. Pues con un Bitcoin sería lo mismo, un, o un trocito de Bitcoin. Eh, más preguntillas. Ya vamos rápido, si se puede comprar con pesos, eso nos lo va a decir Alex. Yo creo que sí, o con monedas locales. Si necesito dinero urgente, cómo hago, lo tengo en Bitcoin, lo necesito urgente, cómo lo hago. Eh, un consejo que os doy: meteros en la academia de Bit2Me, que es gratis. Eh, eh, nos dejó ayer el enlace. Bit, en Bit2Me hay una academia y hay el que quiera profundizar. Ahí tiene lo que nos dijo nuestro invitado. Tenéis un montón de información y os la da gratuitamente. Ya está. Eso, eso, eso, eso, eso estoy, me estoy dirigiendo al que quiera profundizar en este conocimiento. Eh, Preguntarán también que por qué el Bitcoin sube o baja. Pues por qué el oro sube o baja, te podría decir. Es cómo comprar y vender cosas en Bitcoin. Se puede perfectamente hay tarjetas que tú asocias a tus bitcoins tarjeta típica de débito y tú puedes ir gastando ¿Eh? que hay, eh, tranquilamente vamos Esa es una manera de otra manera sería que el comerciante te acepte los bitcoins, pero eso va a ir más lento pero ahora a día de hoy ya están funcionando tarjetas enganchadas a tu a tu cuenta de bitcoin y te puedes pagar hasta la compra si quieres y no te ponen tantas pegas como te pone ahora un banco para abrirte una cuenta corriente. ¿Cómo paso el dinero de mi monedero al banco o al revés? Pues eso es lo que hacía la empresa Bit Bitomi y los exchanges. En el momento, igual que lo compras, lo puedes vender y te va el dinero a tu, a tu cuenta corriente. Una cosa que os digo, en Colombia alguien decía que había mucho oro pues si es así que yo no lo sé no es mala idea tampoco compraros una monedita de oro o un cachito de oro no sé a cuánto estará un gramito de oro ¿eh? o sea cuando os digo bitcoin también podría ser oro podría ser plata ¿eh? o sea yo lo que a mí lo, me, lo que me está preocupando es que están imprimiendo mucho euro mucho euro y mucho dólar mucho dólar y dónde meter los bitcoins pues en un monedero ya sabéis que hay monederos más seguros y monederos menos seguros. O sea, el que está en un pendrive o en un móvil apagado siempre está más seguro que el que lo tiene en, en internet ahí pululando. Eh... Y más o menos eso. Luego está el tema un poquito del impuesto país y eso que tiene en Argentina. Brevemente diré, los que estáis en Argentina, a día de hoy, por lo que yo sé, creo que todavía el Bitcoin podéis por ahí salir. Eso a lo mejor lo cierras luego. ¿Vale? Pero eso vosotros lo sabéis mejor. Pues nada, Prilines, que si queréis, os dejo un poquito con Alex. y le nos organizamos como tú prefieras. Si quieres, te voy leyendo las preguntas y las vas exponiendo. Sí. Si querías tú decirnos algo así que tengas preparado, lo que tú prefieras, sales Estamos en bueno. directo. Saludos a todos. Y para decirles que soy un ciudadano del mundo una persona común y corriente, y que si yo lo entiendo, ustedes lo entienden, seguro. Hace tres años, en el 2017, yo conocí el concepto Bitcoin, es más, hacía ya más de 10 años, bueno, alrededor de 10 años, lo alcancé a conocer, escuchar, pero igual no le presté atención a, al nombre, ni al concepto, ni a lo que tenía que ver con, con ese ecosistema ecosistema lo vamos a, a tratar o yo lo llamo así un ecosistema, ecosistema sí. una cantidad de conceptos y de disciplinas es, es un mundillo está claro que es un mundillo y, y, y claro da cosa meterse o sea yo es que os entiendo porque a mí me pasa o sea, insisto de 5 euros tengo uno y ahí estoy tranquilo pero es que quiero meter más pero por otro lado digo uf, a ver si me voy a cortar Alex que ha ocurrido no, no, no, vale no, no, no. vale es un, es un mundillo pero tampoco hay a es ver vez yo vez no vez. soy técnico yo aprendí pues yo creo que a la fecha pero vamos que tampoco hay que aprender mucho hay que aprender un monederito y, y comprártelo el que quiera comprárselo el que no quiera que se, que no se compre nada o que se compre una moneda de, de plata que están muy baratas o o qué iba a decir o que lo deje que ahorre en, en, en dólares Ahora bueno, a los 100 dólares y que me diga dentro de cinco años esos 100 dólares que le permiten comprar que es lo, el mensaje que os quiero dar en ¿eh? es que yo aquí no os vendo nada que yo todo lo hago gratis todo esto que lo sepáis y... creo, creo que aquí vamos a manejar eh, eh, o por lo menos en esta presentación la estructura de la siguiente manera tres eh, momentos uno conocer ese y tratar de comenzar a entender el ecosistema tenemos que tener claro que todo tiene un comienzo, nada se aprende al instante. En la medida que haya práctica, definitivamente eso genera la experticia. Entonces, nada de nervios en esto, nada de nervios. Como comencé diciendo en una frase anterior, si yo lo entiendo, usted también lo puede entender. Esto no necesita gente del otro mundo. Eh, no mayor preparación. Si usted maneja un correo electrónico, si usted sabe qué es ingresar a un correo electrónico, que usted tiene que autenticarse, es decir, colocar un nombre único de correo electrónico, y en la casilla de abajo inmediatamente usted debe colocar una contraseña, entonces ya con eso usted cuenta con un correo electrónico. Así de complejo es tener una billetera para atrapar bitcoins y una cosa que, que habría hacer también un vídeo rápido vale pues, o sea un poco de preguntas y respuestas porque para la exposición larga no la, no lo hicieron ayer muy bien una cosa que os digo el que quiera aprender el consejo de, de ayer era muy bueno cómprate 20 o 20 o 30 eurillos y pruébalo con esos 20 o 30 eurillos en el eche que quieras en el que quieras el, el, el bit to me es bueno pero hay muchos también ahora que nos diga es más Vamos para allá, vamos para allá. Entonces, ¿dónde Venga. los compro y dónde los guardo? Por ejemplo. Tenía una presentación en un equipo que se me acabó de dañar. Aquí lo tengo. No, no, pero hablado, así. Vamos a hacerlo hablado. Porque... Vamos para allá. Vamos sí. para allá. Eh, bien, tengo sí. acá ¿Dónde un... los compro y dónde los vendo? Venga, así. Para, rápidamente, para, Alex. para Perú, Chile, Argentina, Colombia. Pueden utilizar una aplicación de nombre buda.com. Deleteada, por si alguno no lo ha, no lo ha entendido. Sí, eh, pues si lo quieren, eh, a ver si yo puedo... Es que lo de Zoom no también. lo ven los de YouTube. Tú dilo, de, u lo que sea. Ok. B Bo eh, de Bogotá, U de Uruguay, D de Dinamarca, A de Argentina, punto com, buda com. Vale. Para Luego lo puedes poner en los sistema. comentarios, si quieres, en el sí, vídeo de YouTube. Sí, eso. Para Perú, Chile, Argentina y Colombia. Es un exchange. Exchange, el concepto de exchange es casa de cambio. En este caso la casa de cambio no nos vamos a trasladar a un sitio en el centro de la ciudad o en un centro comercial. Claro, ellos lo tienen sí. que saber muy bien lo que es un exchange porque cuando vosotros cambiáis, vais a cambiar los los dólares por euros, pues a dónde vais a cambiarlos? Pues a una, a una casa de ca compra y venta, a veces se lo cambias a lo mejor un amigo o a los chinos. Pues esto es lo mismo sobre sobre que sobre sobre, sobre que más virtual quería decir <risa> lo que decía lo que nos quería decir Alex más sí. ahora la cuestión es a ver yo aquí cada uno da su opinión los sitios que son reales yo no los conozco pues seguro que son muy buenos pero que lo dice Alex vale que eso ya cada uno es responsable esto es como cuando nos decís oye recomiéndame una agencia de viaje y le recomiendas una agencia de viaje y a al mejor esa agencia de viaje no le da buen resultado eso yo sí que os digo que en españa el Bit to me a mí me ha ido bien a mí y ya visteis ayer al ponente eh, qué transparente era vale los que diga yo Alex pues yo a Alex le conocí ayer y me parece una persona que tiene conocimiento y sabe lo que habla pues vale pero que este disclaimer legal que os quede a todos claro ¿eh? y que no tenéis que comprar o que no comprar que eh, lo que sí os digo que si compráis lo compréis directamente a, a un exchange o a un sitio de confianza o a algún amigo de confianza que lo quiera vender y que no metáis en los rollos raros esos de las de los clubs de inversión que eso sí que suelen ser engaños yo creo no Alex tú qué opinas ahí pues bueno precisamente es, eh, el paso a paso se trata de que vayamos conociendo yo llevo tres años en esta en este aprendizaje y eh, a esto sumado, bueno, súmesele que hay una cantidad de expertos, desarrolladores, ingenieros. Volvemos al. Sí, Alex. Pero tenemos que hacer un vídeo dinámico porque, la, a ver, la charla larga allí ya la tuvimos y yo lo que quiero es responder las dudas que, que tenemos aquí en, la, en el papel y las que nos pongáis ahora en los comentarios sí, entonces, en YouTube o los invitados. ¿Dónde los imitao? compro y dónde los guardo? ¿Dónde los dónde los guardo? Pues mira, ahora, muy rápido, ahora, en ahora si Argentina, a, Argentina, a, Colombia puede utilizar buda.com o lo que es igual localbitcoins.com. Por ejemplo, Rubén. o en cualquier exchange de confianza, cada uno que se busque el suyo, porque aquí no estamos para venderos nada, y ahí los compráis. Os lo manda a vuestro monedero, el monedero muchas veces puede ser el mismo exchange, tiene monederos, pero claro, para dejar 20 eurillos, pues está bien el exchange del monedero, y, y está en línea, y, y no os habéis complicado la vida, y lo podéis hacer ahora mismo. Ahora, para 20 euros, el que quiera vender una casa, como nos decía Marta, en Argentina, que a lo mejor le dan 50.000 euros, pues no es para dejarlos en Bitcoin en un monedero en la en la internet eso ya sería para meterlo en un en un monedero físico que ese monedero pero como mira, es físico claro, ya te puede valer 40 euros por ejemplo un leche algo, algo importante abriendo cuando uno entra a un exchange buda bitme bitso local bitcoin punto bitso para méxico argentina son recomendaciones pero hay cualquier cantidad de, de, de exchange hay que buscar un exchange de su preferencia o un referido y también hay que diferenciar un exchange de un multinivel oh, eso, eso es a lo que, es que voy cuidado cuidado cuidado cuidado con los multinivel cuidado con los multinivel que hay mucha gente que dice sí sí ven aquí a invertir y luego es un multinivel efectivamente esa interrumpirnos un poco muy bien Mirta, porque así damos dinamismo al vídeo que, que quiero dinamismo Dila la pregunta venga sí preguntas rápidas ¿Cuál era la pregunta? Que no ¿Cómo, tenemos... ¿Cómo logro yo diferenciar un exchange? Pues mira, el bit to me es bueno. El Bit que yo conozca, el del ponente de ayer, es bueno. ¿Por qué lo digo? A mí nadie me ha pagado ni me paga y le traje yo. ¿eh? Pues coincidió que, que vi a este hombre en un vídeo y ya viste lo bien que se explica. Y aparte, yo era cliente de su empresa sin conocerle y dije, anda, si es la misma empresa. Y como están aquí en España, le llamé y ese es muy fiable. ¿Por qué lo sé? Porque llevo dos años comprándole yo los Bitcoin ahí. Y me los a... mandan. Esta mañana he comprado y me han llegado hoy por cierto que una cosa tu pregunta mirta me han llegado hoy ¿Cómo lo he hecho él decía que un día pero pues no le quise interrumpir pero efectivamente es un día porque el banco suele tardar un día en mandar la transferencia pero aquí en españa por lo menos hay una cosa que se llama transferencia inmediata pagas 8 euros pero a cambio el banco se los pagas al banco ¿eh? el banco hace que esa transferencia llegue al momento total que no, esta no, mañana no. he mandado un dinerito a bit to me he puesto mi monedero en 15 minutos tenía mis cachitos de Bitcoin. Yo yo hice mi compra esta madrugada y ya las tengo. ¿Dónde o sea, la ¿En qué exchange lo has hecho? Para saber si es de confianza. Con Bitcoin. Con, ya, pero a, ¿a dónde lo has comprado? ¿A qué exchange? ¿A qué casa de cambio? A B2B. A Bitumi. Pues ya está. Ahí tenemos uno. A mí me ha ido bien, a mí me ha ido bien y nadie nos paga. Y a Mirta le ha ido bien. Tú tienes tus Bitcoin, ¿no? Me co lo compré con la tarjeta de crédito. Oye, ¿te has comprado muchos? ¿Se puede saber? ¿Cómo? Estoy bromeando un poco. ¿Te has comprado muchos? No, no, hice una prueba. Compré 100, 100 dólares. Que en euros pues ya es, es, es una, buena. una buena. Ese es el consejo que yo os doy. Compraros 20, 30, creo que lo mínimo eran 30 euros ahí en Bit2Me, sí, me parece, ¿no? Sí. Y te cobran 3, 3 euros de comisión claro, pues yo me gastaría 33 euros para probarlo en Bit2Me o en otro que vosotros sepáis fiable. Que aquí pero no como, estamos haciendo publicidad no de los nadie. Dejé, no los dejé en el monedero de ellos. Pedí ya. que me los mandaran al monedero. O sea, que ya ver. te has tomado la, la dificultad, porque eso es más difícil, de hacerte un monedero. Pero para el que quiera sí. empezar, para el que quiera empezar eh, por ejemplo, Bit2Me tiene su propio monedero. Que luego ahí tú lo puedes tener unos días y luego mandártelo al tuyo, como ha hecho Mirta, o mandártelo. Yo también me los he mandado directo al mío, directo. Ajá, yo los envié directo porque yo te la, Claro, ¿y cómo te has, te has te hecho el monedero acción. para que alguien que no sabe hacer su monedero es gratis hacer tu monedero, no Mirta? Sí. ¿Cómo te lo has es hecho? Gratis. Cuéntanos cómo te lo has hecho, pero mueve. Entré a la plataforma de BRD, me piden, me pidieron Ah, o sea que, que me paz, hiciste caso, me la que yo, la que yo, la del BRD, ¿verdad? Sí, Esa te la dije sí. yo, ¿no? Las, ve, las 12 palabras las anoté en distintos papeles, las tengo regadas por Yo cuento. Cosa. No, no, pues ese papel, cuidado. Ese papel, los 100 dólares dependen de ese papel. Yo te digo una yo cosa: sé. te aconsejan siempre. Luis, tener... espera, espera, que, que verá que acabo. Tenéis que tener tres papeles. Porque ahora Mirta solo tiene ahí 100 dólares, que ya es una cifra. Como pierda el papel y se y le pierda el móvil, se ha quedado los 100 sin los 100 dólares. Entonces un consejo Mirta, un consejo, aunque ahora no se puede salir de casa. Te dicen que ponga las 20 palabras en tres papeles por triplicado y uno te lo escondes en tu casa, otro en casa de tus padres y otro en no sé dónde. Entre lugares esa es la mayor seguridad. Hombre, para 100 dólares a lo mejor, pues mira ya es un dinero pero claro para el que ha vendido la casa y lo ha metido ahí fíjate si se le pierde no, el papelito. sabes lo que hice me mandé un correo a mí misma con las 20 palabras la... ay eso es un error Mirta ha cometido un error <risa> pero es bueno que lo haya pasado por cara enseñas a todos es un error grave es un error muy grave te lo voy a contar le... lo ves? es que, es que quiero un vídeo dinámico porque es un error grave os digo que lo metáis en un papel y enseño los papeles no es porque yo sea un atrasado te dicen siempre que las 20 claves nunca las metáis en un dispositivo electrónico en un papel con boli y papel para que ningún hacker pueda acceder si tú te lo has mandado por email imagínate que algún día te hackean tu cuenta de mail a ver por 100 euros no va a pasar a lo mejor imagínatelo el hacker entra a tu email y ya no solo lee tus cartas a tu novio lo que sea dice anda si aquí tiene un semillero de bitcoins Ah me voy a reconstruir su monedero con estas 20 palabras a ver qué me encuentro pero se puede, se puede se Sí puede lo puedes arreglar pero por eso te lo estoy contando para que no le pase a nadie o sea, las 20 claves las 20 claves de verdad en un medio analógico boli y papel y nada de hacerle luego una foto y guardarla en el móvil no <risa> No, en nada electrónico. Las 20 claves. Piensa que, que que... Mira, si yo ahora veo tus 20 claves, me puedo reconstruir tu monedero. No, no, no, no eso no, tampoco es cierto. Bueno, pero más o menos. Son, sí, sí, a sí. ver, no somos sí, pues, técnicos. No, no. ¿sí? A ver, esto no es un canal. El que quiera profundizar, ir a la academia, ir a muchos sitios. Aquí estamos, tormenta de ideas para que el no más novato aprenda una pregunta. Oye, oye, no también? me podéis hablar todos a la vez porque si me habléis todos a la vez, esto estamos en vivo ante miles de personas y hay que hay que levantar la mano, ¿vale? Eh, ¿quién, qué, ¿Quién estaba diciendo lo de la pregunta? Venga, que le doy la palabra, pero los demás ya levantáis. ¿Quién es? ¿Quién? Mauricio, señor. Venga, Mauricio, venga. Hazlo, habla. Ok, buenas noches a todos. Qué pena, señor Luis, ayer. Se me buenas cayó noches. En Mauricio. internet. Venga. No puede salir en la charla, se me cayó en internet. No pero tengo dos, dos, dos preguntas, no sé si de pronto las habrán hecho el día de ayer. Venga, día pues por día rapidillas, de... porque si pues están que... en el vídeo de ayer te sí. regaño rápido. Venga, el vídeo, a ver, antes de venir aquí a Zoom hay que verse los vídeos. Eso está claro. Sí, sí, claro pero venga, está venga, vale. pues a vale. la qué pena. ¿Qué, ¿Qué pasaría si la plataforma o servidor se cae de, de Bitcoin? Y la otra es, ¿qué tan segura es el almacenaje de información? sobre los bitcoins personales en la red de cada Pues persona. mira, lo, las dos preguntas fueron respondidas ayer, pero te las respondo. La red bitcoin eh, no se puede caer para que se caiga y nos lo dijo Alex, que es el chico que estaba hablando al ah, principio. Okay, okay. No, y te digo por qué. Eh, nos lo dijo él. Eh, Internet no se va a caer, porque hay 200.000 ordenadores okay. que están mirando, minando, se tendrían que caer los 200.000. Y nos dijo Alex que si venía una tormenta, eh, Alex, estás ahí. Sí, escucho. ¿Le respondes tú? Lo de lo de la tormenta solar que dijiste ayer, quiere decírselo tú. Si se ver, cae internet. Los bancos tienen sus bases de datos centralizadas o distribuidas. Eso quiere decir que ellos con manejan su base de datos, pero también hacen lo que llaman repositorios. Repositorios es hacer copias de la base de datos en diferentes proveedores de bases de datos. Para que para poder rastrear transacciones y poder levantar la información en el momento que en algún punto se caiga o se desborde la base de datos entonces pero es controlada netamente por el banco por el banco y por sus filiales o sus empresas contratadas eh, esas bases de datos de todas maneras siguen siendo centradas en, en, en, en esta entidad bancaria qué pasa con bitcoin en bitcoin eh, o cualquier cripto moneda eh, maneja sus bases de datos eh, de una manera descentralizada, pero con seguridad, todos pueden tener la copia de la base de datos. Entonces, pensemos en el banco, eh, pense, eh, banco X, el que sea, sí, el que sea, bueno, el banco Sudameris. Sucede que Sudameris maneja su propia base de datos y punto, pero no se la entrega a Mauricio, no se la claro. entrega a Luis, no se la entrega a Alex. Oye, ¿Y y, y, y, sí y, Luis, Alex, Alex, y a mí me encantó. Y si viene una tormenta sola. Y se carga interne, que es de las pocas formas que podría cargarse. ¿Se podría si reconstruir que, los bitcoins? Si hay hackers que atacan a Sudameris, van a trampear toda la información y pueden hacer caer toda la infraestructura informática de Sudameris. Pero para que hackeen o ingresen a Bitcoin, tendrían que meterse simultáneamente en menos de 10 minutos a todos los computadores que tienen la copia de la base de datos porque eso maneja un principio que se llama el consenso pero es una, una es algo ya un poquito más complejo. y como es cuántos computadores un... pueden ser a día de hoy si tú lo sabes que yo no lo sé eh, tendríamos que mirar 200.000 creo que decía ayer Jorge. Eh, mucho más mucho, mucho más, más sí. eh, por ejemplo en bitcoin vale. Mucho más. Mira, y de, vale incluso de gente que ni siquiera informa bueno, tiene una copia de la pues sale, si te parece bien para hacer dinámico el vídeo vamos a hacer eso las preguntas esas te, la, te voy dando a ti el paso para que las respondas la del monedero la acabamos de, de ver ahora mismo eh, Si lo que le ha pasado a, a lo que le ha pasado a Mirta, si eh, te pones bueno. te haces un monedero y dejas las claves eh, yo que sé, y nos pasa a todos, no hay nos problema, pasa a todos, pero es bueno que pase, ahora sí. que no va a pasar nada, lo hablemos y así ya no va. En algún vamos. momento mm. se va a comprender la dinámica de cómo tengo yo que proteger mi información, como el ecosistema de Bitcoin eh, ha dado mucho pie a, a mejorar la parte informática y cómo voy a almacenar de mis contraseñas. Entonces uno abre una cuenta de correo electrónico y uno se memoriza esa contraseña. Y para todo correo, para todo servidor de correo electrónico, generalmente utilizamos la misma contraseña. Entonces, si yo utilizo abro una cuenta en Gmail, eh, utilizo la misma contraseña para ingresar a ese correo. Si yo abro en Hotmail, uh, utilizo la misma contraseña para entrar a, a Hotmail. y eh, Eso es un error. Eso es un error. Pero nos facilita a nosotros. Claro, pero como hackeen la cuenta de Hotmail, ya saben, la de Hotmail, la de Gmail, la de no sé dónde, la de Netflix. y no sé pero vamos eh, eh, claro entonces eh, qué tiene que hacer cómo cómo cómo se transforma esto todos los correos electrónicos hoy o los servidores de correo electrónico tienen adjunto una sección de seguridad dentro de las cuales hay ya segundos pasos para bloquear el acceso a las contraseñas es lo que se llama el segundo factor por ejemplo en claro. muchos Muy el cool. segundo factor puede ser que se le envía un, un, un número de cuatro o cinco dígitos al el, al móvil del usuario y con eso autentica que sí de verdad, además, de de clave, clave. ¿no? además de la clave además de la clave hay otros hay otras dinámicas del segundo factor como por ejemplo eh, mantener una lista de números impresa y solamente con esos códigos pueden ingresar al sí. correo o a sí. cuentas de Bitcoins. Perfecto, Alex. Como esto es un poco solo para, esto solo es para haceros pensar. Esto tampoco es una clase magistral, luego ya hay que quiera profundizar, hay muchos recursos sí, en internet sí, sí. de seguridad de tal. El, la academia de Bitumi era es muy buena y hay muchas más, esas es gratis, hay muchas más también. Entonces, que os estamos dando un poco los mensajes. El tema es aquí que si tú pierdes las claves de tu monedero, has perdido el dinero que tengas en el monedero. Esa es la desventaja, mira, que estoy viendo yo ahora. Que no es como, no, oiga, no que he perdido la.. Claro, he perdido la clave de la tarjeta. Voy al banco, le lloro un poco y me dan una nueva tarjeta. Y ya está, y me anulan la antigua, vamos, Aquí no. Vamos Por... a dos escenarios. El escenario del que está comenzando. El que está comenzando utiliza un exchange como esto. Bit2Me, Bit2. O surbtc o local bitcoin. ¿Qué pasa? Yo perdí la clave. Entonces yo tengo la. Oportunidad ahí, ahí sí puedes ir a llorar para... al exchange, ¿no? Ahí sí podríamos ir a llorar. Puedo escribirle al exchange. Mira, he perdido la clave. Y él. Con mi correo electrónico, esperando que nadie haya hackeado también mi correo electrónico. Sí, pero ahí te la podría dar. Allá las validaciones para que yo pueda nuevamente claro. ingresar a mi billetera y pueda ya. Mensaje, Priliner, mensaje rápido. Para 20 dólares, para 30, incluso no. para 100, para ir aprendiendo. Pues no está mal que lo tengáis en el exchange. Ahora ya más cantidad, lo suyo es tenerlo vosotros y ser responsables de la clave, porque sabéis que si perdéis la clave, se perdía el dinero. Y un consejo que da mucho para guardar las claves son tres papeles, con las 20 claves cada uno y, cada, y los tres papeles en distintos lugares. Y nada de meterlos en una fotografía en el móvil ni en un email, porque si algún día, que es muy raro, pero siempre un email se podría hackear, pero un papel nadie lo va a hackear. Es como el que pone la contraseña de... Bueno, me habéis entendido, no me enrollo. Mirta ha aprendido un montón, porque el consejo es muy bueno, porque si nos vamos moviendo... Si nos movemos, lo aprendemos. Ahora, moverse con 30 dólares, pues, pues es muy es muy buen aprendizaje. Mirta, sus 100 dólares no los ha perdido, porque ahora ella sabe eso. Pero ha venido bien el caso práctico. Y como lo ha vivido ella, vamos, se le ha quedado así. Ya así. Bueno. En casos, eh... en casos más avanzados se habla de la llave pública y la llave privada. La llave pública es la dirección que de 128 dígitos que o de 64 claro pero eso ya es más técnico Alex, Perdóname que tengo pero que está bien ¿eh? Si vamos Entonces, a hacer una pregunta yo eh, espera pero una una pregunta ahora vas tú le, levantarme la mano virtual ahora vas quien ha saludado solo le quiero hacer una pregunta no. muy rápida a Mirta ¿cómo lo vas a arreglar o qué vas a hacer un caso práctico Voy a eh, qué bueno, soluciones no, se te no, ocurren. No. Si te lo digo un poco en broma, nadie va a ir a tu a hackearte tu email para robarte tus no, no, 100 dólares. No pero es bueno para el que lo vea y para el futuro y para el que venda la casa. Imagínate, tú como, sí, de... ¿qué plan tienes tú de tu cosecha para arreglar esta pequeño brecha de seguridad que nos ha producido? Eh? Estamos aquí muy paranoicos es el... ¿eh? Si te hackearan tu email, fíjate. En el, en el en el monedero de brd que no es el monedero de beat to me sí este en el monedero hay una opción para restablecer o sea, para cambiar las, las 12 palabras ah, entonces sí. voy a hacerlo hoy muy bien no pero tranquila no te estreses tampoco a ver no <risa> no pero sí sí no, y, si ya no era, era y ahora te has hecho una experta en monederos fíjate a lo tonto a lo tontos te has hecho una... Mira, yo tengo una amiga que se llama Mercedes, que, para que veáis si yo todo esto de buena fe os lo estoy enseñando. Porque a mí, por ejemplo, a mi amiga hace un año o seis meses le dije, oye, le intenté un poco como os si estoy haciendo a vosotros. Por lo menos que le picara la curiosidad. Y la regalé yo. Pues no sé si fueron 0, pues eso, 20 euros o algo así. Total, que mm -hmm. se hizo un monedero, se lo mandé. Oye, ha cambiado de móvil. Ha cambiado de móvil. No, y ella, claro, y ahora está liada con ese tema. Ella sabe que los 20 euros nos han perdido, porque están en la blockchain y ella tiene su papel. Pero ahora está luchando cómo llevarlo al nuevo móvil. Pero ya la estoy dejando que ya lo luche porque así lo está aprendiendo. Y al final estamos hablando de 20 dólares, 20 euros, pero que le está dando un conocimiento. Y yo empecé así también. ¿Vale? No, y esta es si una pudiera, pregunta. Nosotros te estamos teniendo de, de primera.. Yo me considero. Claro, claro. Tú has, has sido una valiente, efectivamente. Además te has metido con 100 dólares, sala, con, con un par de. No te ha metido con 30, pero que está bien y, y los tienes ahí, está claro. Está, sí, está clarísimo. Pero bueno, tengo que cambiar la clave. No, Gracias. pero tranquila, tranquila, que no pasa nada. Oye, otro. otro claro, o sea, eso es hacerte. Bueno, ya está. Venga, ¿quién dice lo de la pregunta? ¿Quién es? John, John, John. Pues habla, sí. John. Venga, habla. Bueno, pues... una preguntita para. Mirta y una para Luis, para Mirta que nos puede regalar una clase cortica de yo ya tengo el monedero que tiene. Pero John. Mirta también, yo John, John, si Mirta sí. ha aprendido, ha aprendido aquí con nosotros. Sí, sí, Pero sí, venga, es que, que te yo, la dé. Ya, ya la ya, clase. Ya, exacto. Listo, venga, ya, me ya, parece ya, buena ella. A ver si Mirta. Pregunta. Si, si Mirta nos da una, Mita, una pequeña, vas a dar tu clase, clase. Una pequeña clase, ya tengo el monedero y ¿Cuánto se demoró para hacer el negocio en Bitumi? Oye, y una, pre Luis. una pregunta, John: ¿dónde estás abierto tú el monedero? En, en, el, en el móvil, tal. pero en el móvil, en el, el ordenador. El móvil. ordenador en, el en, móvil. en el móvil. Vale. Y para Luis, en el en, si tú tienes eh, los Bitcoin en el monedero, ¿ahí también obtienes ganancias? Si sube también. Sí, si claro. Esa, esa, claro. el esa. monedero. Claro, mira, John, ahora te responde mi tal monedero. Joder, el monedero es como un monedero. Es como cuando tienes los billetes y te los metes en un monedero de estos que llevas en el bolsillo. Da lo mismo donde lo tengas. El tema de las ganancias, cuidado, porque esto es como el que compra oro, el que compra plata. La plata puede subir, puede claro. bajar. Da lo mismo que tenga la plata. Sí, está Escucha eso, John. Da lo mismo que la plata está escondida debajo del colchón que esté escondida, yo qué sé, en una cueva, que esté, si sube la plata o baja, da lo mismo donde esté. O sea, por lo tanto, da lo mismo que los bitcoins los tengas en un monedero, en otro, o bueno, donde sí, sea. No sí. tiene nada que ver. Me, me, eso me ha explicado, ¿no, John? Listo. Pero vosotros Listo. siempre cuando penséis, pensar que, a ver, que si fuera oro y si fuera plata, por lo menos yo compro plata, da lo mismo donde la esconda, que si sube o si baja, da lo mismo el lugar. Y la pregunta para Mirta era que el monedero que si nos da una clase cortita de, de cómo hizo ella ya teniendo el monero el paso a seguir para que venga con vale. clase cortita de cómo lo ha comprado no y cuánto le ha tardado que le ha llegado. clase cortita venga Mirta cómo es el nombre del monedero, por favor BRD pero ese es el que os dije yo veo que joder veo que me tenéis en alta estima me tenéis en alta estima porque yo dije el mío porque es el que usado no por Luis cuando lo dijiste después de la charla de ayer es que toda esta gente está entendiendo un poco más. No, es que veo que me tenéis mucho que cariño sea, y oye, ¿no? os lo agradezco mucho y también os digo, el que no quiera que no compre nada, ¿eh? Que yo os lo digo porque soy mis amigos, o sea, como se lo he dicho a mi amiga, a mi hermano también. A todo el que voy viendo sí. por la vida se lo voy contando, ¿sabes? Porque cada uno yo, es responsable. Pero claro. cada uno es responsable, ¿eh? Que yo no os estoy diciendo, oye, comprarlo aquí o allá, que, no, que a mí nadie me paga nada, y si... O sea, que lo sepáis, ¿eh? Que lo hago con toda mi buena fe del mundo, ¿eh? Sí, Pero Y también sí, sí. entiendo, y os digo, probar con 20 o 30 dólares. Ya está, para aprender, como está aprendiendo Mirta. Venga, Mirta, ¿cómo lo has hecho tú ya para que yo... Ya mismo, para hacerlo? para hacerlo ya mismo. Este, no, la, si ya tienes el monedero. Eh, te registras en Bit2 O en la que quieras Yo, yo preferí porque ya Esa sabemos ya, ya que Milton, es confiable, ya claro M Ya Luis y Milton me habían dicho que ya lo han usado Y pues yo me fui contra seguro ¿no? Para no tener muchas dudas Después de la charla de ayer Me registré, hice todos los pasos, son pocos pasos Es, es, es muy parecido a registrarse En monedero En efecto, creo que es hasta más fácil Registrarse en Bit2 Bit2, Bit2, me, Bit2, me. Bit2, me, ajá este yo me registré también en local bitcoin y me lo rechazaron porque no pudieron validar mi ID. mientras que en beat to me fue, fue fue como registrarme, me al el mismo tiempo y ahí mismo dije comprar Este te preguntan cuánto de que de, de, de, de dónde vas a de, Yo lo pagué con tarjeta de crédito por eso te cobran 1.58 y 1.64 eh, euros que al final son como 3, 3 euros más y este, lo afilié a la tarjeta de crédito y lo compré. Y pues ha salido y más barato que a mí, Mirta, porque yo lo he comprado hoy por transferencia y me ha cobrado, como era inmediata, eso más. sí, me ha cobrado 8 euros la transferencia. La otra opción sí, era sí, que más. mandara transferencia normal, pero me habría pasado, como decía ayer Javier, que yo habría mandado el dinero esta mañana y el banco hasta mañana no lo habría mandado a bit to me entonces todavía no tendría mis cachitos de Bitcoin. Entonces, no, a mí me fue, me fue me, yo entonces yo estaba preparada para las 24 horas, pero sin embargo lo hice en la madrugada, como a las 3 de la mañana, algo así, hice todo ese procedimiento, hice la compra, me llegó la confirmación inmediatamente. Y ahora, déjame adivinar, y ahora, y ahora, cuando te has despertado... Está mi plata en mi... Está monedero tu plata en el monedero. De BRD, porque tienes la opción de mandarlo al BRD o dejarlo en Bit 2 me. Pero yo dije, no, yo lo voy a mandar a BRD porque. Es lo suyo. Ah, Hombre, para 20 o 30 aurillos, pues los podéis tener en el exchange. Pero claro, en el exchange volvemos a lo mismo. Es como el que lo tiene en el banco. A saber si el es que chain, algún probando, día hackean si el exchange o bien. se hunde el exchange. Ah, a... Las comisiones, las comisiones. La tarjeta de crédito local no me reportó ninguna comisión, me llegó la alerta de que había sido cargada tal cantidad exacta. Al cambio, este, antes de hacer la compra revisé en cuánto estaba el euro y la diferencia era mínima, era como 32 dólares, este, de lo que me da Bitcoin Bit to me. Mirta, tengo eh, un inciso de Tomás, Tomás te está, nos está preguntando Tomás Cisneros ahora mismo cómo harías, es que me viene al pelo la pregunta. Ahora para pasar tu dinero de Bitcoin otra vez. A dinero a dólares, por ejemplo, o a euros, ¿cómo harías? A ver si lo no sabes respuesta. Está, allí tiene el, en el. Eh, explícaselo la, a Tomás. La opción de vender de vender Bitcoin y te dice a dónde los quieres mandar. Exacto. Y igual. O sea, yo los mandaría a mi cuenta. A mi harías cuenta justo cuenta? lo mismo, lo mismo que has hecho al revés. Exacto, te, vol ¿no? te volverías a meter a Bit2Me y en vez de comprar Bitcoin, dirías vender bitcoins y te diría: ¿dónde Exacto. los manda? ¿Dónde lo mando? Pues pondrías tu cuenta bancaria de donde Exacto. sea y te lo mandaba ahí. Eso no lo he probado, pero supongo yo que, que debe tardar más o menos lo mismo que me tardó la transferencia. Ahora bien. Yo, este, yo tampoco este, lo he probado nunca porque es que yo, en todos los bitcoins que llevo comprando, desde. Bueno, cachitos de bitcoins, ¿no creéis que aquí yo soy aquí a ver si van a venir? A... Bueno, no he vendido ni uno. Bueno. Venga, perdóname. Mira, <risa> una pregunta: la, las 12 palabras es. Para 20, 20, 20, que es más seguro. No, no. no sé quién está hablando, pero son 20, no son 12. Son, son 20. No, son, ¿no? A mí me, me, me, me dieron 12. 12. Ah, son 12. Sí, a mí también. Ah, ya pero sé mío, por qué. Es. Que son 12 palabras. Esa, esas 12 palabras te las pide el exchange para mandar tu monedero, porque estoy no, no, ayer no, no, intenté y no, no, no, no sé no, para no, dónde la, coger. No, las 12 palabras es para habilitar. Para habilitarme. 12 letras, letras. Cuando entras de en tu cuenta de BRD, abajo de esas palabras tienes una cadena de números y letras que le haces copy y la pegas allá en B2M, donde en el Pero a B2M. ver, estáis, estáis confundiendo una cosa, perdona que os digo una cosa. Esa cadena que tú dices no son las claves, esa es la dirección de una de las direcciones de tu monedero que como bien nos dijo javier en un monedero en el que tú tienes en BRD o en cualquier monedero podéis tener hasta infinitas direcciones entonces esa ah, bueno, cadena de caracteres es una de las direcciones de tu monedero es la que copias y pegas al exchange para que te mande ahí tu compra y, lo, y, y cosas cosa distinta la escucha las cosas distintas son las 12 claves semilla o 20 es que algunos monederos tienen 20 otros tienen 12 vale los que son físicos tienen 20 los de este debe de tener 12 bueno esas es, es esas esas 12 palabras Mirta, es para reconstruir el monedero si algún día se te pierde el móvil ah, no confundir está. la cadena esa que es una dirección para enviar los bitcoins de tu monedero con la, la, la con las con las 20 o 12 palabras clave esas no se las tienes que enseñar a nadie en todo caso como decía ayer javier a, a tu familia por si tú falleces para que no se perdieran a ver, si quieres después, después al final del, del, del programa por privado, te mando las, las pantallas para que identifiques dónde está la cadena. No es difícil. Lo que necesitas es tiempo para observar y encontrar. Ah, listo, gracias. Bueno. Lo bueno es que estáis investigando y ya está. Eso es lo bueno, yo creo. Luis. Dinos. Alejandro, venga, Milton ha sido, ¿no? Ha, ya ya conozco la voz. Creo sí. que ha sido Milton, ¿no? Venga, Milton, ya te no. conozco la voz. Oye, te he sabido que, te lo juro, eh. Hoy abrí hoy abrí otro monero, Exodus. Y yes, es, sí le la, ese sí son 20 palabras. Ese es más seguro, entonces. Cuantas más palabras compré, es más seguro, claro. Compré treinta euros en mí, Letras, no. no pa, bueno, son letras. palabras, eh, Alex. Son a mí me tiene palabras, no letras. Son, pa, Milton, son palabras o letras, lo que pues, te. Palabras, palabras. Palabras son palabras. Y, y ya, ya dice ya mi hermano. En la primera en la primer monedero que hice ah, de lo de los los los mi envié a mi hermano en Colombia y es muy y es como usted compraste mi con él ya los transfirió a países colombianos y lo no, mandó una cuenta Cuéntanoslo a cómo lo has hecho, Milton, eso es muy valioso, porque tú compraste el otro día nos dijiste 50 euros cuenta. 50, ¿no? Cuéntale todo el proceso, pero para que lo entienda cualquiera y brevemente. Venga. Es que eso es muy también. valioso lo que acabas de decir. Oye, y una pregunta, una pregunta, Milton, tú que eres de Colombia, ¿es verdad que en Colombia hay mucho oro? Sí, claro. Pero en Joder, vez pues esa es otra opción, ¿eh? Es que yo os digo Bitcoin porque el oro es muy difícil de encontrar ahora en el mundo. Pero alguien en los comentarios ha puesto que en Colombia había un montón de oro. Digo, ¿Jope? de, pero, de bajo, baja de denominación pero si sí, sigue siendo oro ah, bueno. pues, de pero superiores. claro el fallo eh, yo bueno casi yo prefiero bitcoin te digo porque porque el oro no se lo habrías podido mandar así para arriba y para abajo en cambio el bitcoin ah, no, sí. no, no. yo hice la tarea yo yo le dije a mi hermano en Colombia yo en su celular descargue la aplicación y abre su su, su monedero virtual allá cuando yo ya tenía los bitcoins, que los compré y me los mandó Bitumi. Yo lo hice una con una tarjeta de crédito aquí en Colombia, aquí en España, pero me la traje de Colombia, la cambié, me dieron mil bitcoins. Luego le envié esos bitcoins al monedero de mi hermano en Colombia. Se demoró. Y la pregunta del millón: ¿tu hermano ahora lo puede allí cambiar a la moneda de Colombia o cómo? Voy con... para allá. Él ya teniendo los bitcoins allá, él dijo cambiar a pesos colombianos te dijeron dónde los quiere mandar y lo envió una cuenta a una cuenta que tiene en Colombia y ya los cambió, ya las, ya tiene el dinero físico en la tarjeta de la allá en Colombia, pues Milton no vamos, a, a, a, a, vamos, tendré que estar contentos, caso <risa> práctico ya, me, me estoy poniendo claro, orgulloso ya ¿Eh? Dos monederos tengo ya. Dos y... monederos y lo has puesto en práctica. Además, le has mandado dinero a tu hermano desde España. Vamos, sí. queriendo más plata y queriendo tener más plata para empezar a mandar así porque es mucho más fácil y no cobran y, comisiones. Y, y nadie parte. te anda preguntando nada, ni que, por cuánto va a mandar y por qué va a mandar nada. Y cuál nada, es el pregunto... motivo y no sé qué rollo, ya. Bueno, entonces, Milton, ¿hago bien en enseñaros esta tecnología o picaros la cabeza? pues yo no la lo enseño, lo yo os, os digo que está ahí, luego ya cada uno. ¿Sí, no? Y la idea que, es que estamos en ese confinamiento es no ver series como el vecino suyo. Okay. Sigue viendo series, el celular, mi vecino celular, sigue viendo series, Milton. No, <risa> el celular y Milton. En vez de abrir el Facebook o ver cosas, Ahora ¿no? vais. una historia en, en, en internet, vídeos en de YouTube. Ah, no, es mejor, pero es que, bueno, no, iba a decir una maldad y no la quiero decir, Milton. Escucha, vamos a ver, ¿quién ha levantado la mano? Eh, tenéis que levantar la mano, amigos, que es que si no, ¿verdad? Escúchame, venga, levantar la mano a los que no la habéis levantado. A ver, es que no, pero levantar la mano virtual, no seáis malos. Y, y Alex, ahora te dejo a ti para las preguntas más técnicas. A ver, Frank, ¿la, hay una mano virtual. Aquí? Adiós. A ver, espera, dejo a Elías, espera, Elías, venga, Elías. Bueno, no, Fran, venga, ya estás tú Venga, Fran, venga, habla, Fran. Ah, vale. okay. ya, no, ya no, Levantar levanta levanta la me. mano virtual, anda. Venga, Fran, te toca. Te toca. Ay, ya, ya la tengo levantada. Okay, una consulta. Si yo estoy me llama la atención el tema de, del b 2 al yo descargar la aplicación en, en el móvil del b 2 la pregunta es la siguiente. Eh, yo puedo tener el ese, utilizar ese mismo monedero de b 2 como una herramienta segura o hay otra monero que es mucho más seguro que buena el, buena pregunta Fran a ver para 20 más. o 30 dólares o hasta 100 dólares yo el me lo veo bien ahora ya para sí. más cantidad yo ya lo ah. tendría en el móvil yo en el móvil he tenido bastante año y pico eh en el móvil en el chain nunca lo he tenido De, en el chain no pero no era bitumin era euseco base uno que era que se llama con base. Total, que para probar y para hacerlo la prueba rápida, yo creo que el monedero de Bitumí o un hecho en serio es buena opción. Ahora, ya ¿Puedo responder esa pregunta? Sí, sí, dila. Responde. Vale. Pues bueno, sucede que hay varias secciones de seguridad. Entonces estábamos hablando de que los exchange, cada exchange tiene que tener sus protocolos de seguridad. No voy a hablar técnico. La palabra protocolo lo entiende cualquiera. Claro, persona, tú intenta que sea yo. fácil. Alex, Entonces... Vale. Eh, cada exchange tiene su propio protocolo, pero todos finalmente ponen la información en la blockchain de Bitcoin. Todos. Entonces todos registran la transacción en la blockchain de Bitcoin. ¿Qué pasa? Sucede que se, e, e, internamente se trabaja lo que se llama la, la, la clave pública y la clave privada. ¿Qué pasa con sí. tener 20 euros o tener 20 millones de euros? Las que no las es las lo mismo vale no las es lo mismo 20 millones de euros que 20 euros verdad escucha, que sí sí venga venga sí. Eh, 20 euros o 20 millones de euros sufren la misma transacción en la blockchain de bitcoin se van a registrar y las dos transacciones tienen dos elementos esenciales y esto se los digo para que vayan teniendo claro cada vez que vayan estudiando vale, y... Vale, Alex, esto, te, es que, espera, espera, espera, espera un segundo, o sea, es que no va por ahí la pregunta de él, pero yo te entiendo lo que pero quieres sí. decir. Pero escúchame, pero si yo, yo tengo 20 sea, euros en un exchange, a mí el dueño del exchange me va a devolver mis 20 euros, porque aunque está en la blockchain, el que tiene la, el que tiene en realidad los bitcoins es el dueño del exchange. Porque mi monedero lo tiene él. Ahora, si no yo tengo... Hecho, el, ¿El exchange está en la obligación de darme a mí? ¡En la obligación! Ya lo has dicho tú, en la obligación. Pero si de el exchange le privada, metes ahí no 20 millones, le, le metes los 20 millones, igual el exchange no era tan así y se queda con los 20 millones, dice que le den al exchange y me llevo yo los 20 millones de este señor. Ahí voy. Lo que quiero decir es que yo puedo hacer claro. la transacción directamente en la blockchain de Bitcoin. Si yo tengo la clave pública y la clave privada puedo yo hacer la transacción directamente en la blockchain. Pero para lo cual... Eh, Alex... Para, Alex, y para lo, Escucha, para lo internet cual internet tienes internet que tener internet. el monedero tú, no en el eche. O sea, la pregunta sí. de él es si tiene el monedero en el eche, no lo tiene él. La tiene la dirección pública. Ese numerito de 64 dígitos, ¿sí? Ese, ese de... O de 128 dígitos, ese número comienza con un número y luego siguen letras y una combinación eso es una esa es una eh, clave pública eso es una dirección de, de, de bitcoin con esa con ese con ese con ese dígito yo puedo eh, eh, recibir bitcoins 20 euros de bitcoins o 20 millones da igual está sí. asociado a esa, esa dirección ya pero para yo poderlos mover a otra dirección necesito lo que se llama la clave privada que es otro, otro, otro, sí, otro, otro sí, sí. letras para poder hacer la transacción. Yo la puedo hacer directamente en la página blockchain.com sin necesidad de el exchange. ¿Ya? El exchange me va a ayudar. Es bonito, el entorno es bonito, es agradable, pero finalmente todo tiene que quedar registrado. Pero yo no dejaría los 20 millones en el, en el monedero del exchange. Yo los tendría en, en mi monedero en frío. Yo, cada uno caga lo que quiera. ¿Tú dejarías los 20 millones en el monedero de lechain Alex? Eh, es probable, pero igual tengo yo el dato de la clave privada y puedo moverlo eh, libremente, pues. Eh, no estarán más seguros en un monedero frío tuyo, que tienes todo ya. Hablamos de 20 millones, de, no hablamos de 20 de, dólares. De 20 yo 20 las... dólares los dejaría también en el lechain. Que ha perdido monederos fríos. Entonces, ocurre? No, pero vez. si pierde el monedero frío y tiene sus claves, la señora que ha vendido Marta quiere vender su casa en Argentina. ¿Tú le dirías que dejara los 20.000 o 50.000 euros ahí en el leche Pues yo hago esto. Lo mismo que tú. En papel, ¿no? Claro. Pero no lo enseñes, que le hacemos una foto y te sacamos las semillas. <risa> no, eh, oye, oye, don Luis, y una. Venga, quién habla, quién habla, venga a hablar, dar mi beza al vídeo, dar mi beza, venga, venga, ¿quién es? Fran, Fran, habla, Fran. No, yo, yo soy yo, Fran. No, nada más para, para, para sí sí para, para cotar, venga. Sí, sí, sí. Ajá, por lo menos para probar con el monedero de Bit 2 me. Val, valdría como yo, creo que hasta 100 no. dólares. Yo lo haría en Bit2Me para irme. Okay. Eh, mira, Milton sí, lo hizo, o sea. Milton lo milton lo compró en Bit2Me y luego ya da un paso más y, y se ha hecho un monedero. Es un o sea, pasito como a paso. para iniciar, no como claro para, para iniciar. Principiante, para principiante Ahora Va. bien, si más adelante yo quiero ampliar un poco más el, el, el, el valor, sí. o sea supongamos mil euros, dos mil euros, que qué plataforma o qué pues mira yo te voy a decir una cosa yo yo esas cifras que tú estás hablando yo las he tenido en el móvil perfectamente un año y medio ya. en el ya. monedero BVBRDS BV BVS. sí en el B en el que estaba diciendo Mirta y Milton BRDS o Exus. o Exus o Exus hay mejores yo creo pero vamos Vale, vale, vale, perfecto. No, es más o menos para yo irme orientando porque a medida que uno va educando... Claro, mundo, claro, yo creo que esto es ir pasito a paso ya uno va claro. como que ampliando un poco más la, la, la, la, la, la, las ganas de... de, de, de, de yo vivir. mira, mira, mismo... mi primera, para que veáis que me mojo, yo mi primera compra de bitcoins, que la hice hace casi tres años, hice lo mismo que Mirta, me gasté 100 euros. Y estaba yo un poquito asustado, ¿eh? Vale. Ahora, cuando ya me llegaron al monedero, me puse más contento. Y, y el gran problema era en qué exchange comprarlo. Porque, claro, se ve tanta cosa. Es que no es como el que va a comprar. Que te vas ahí a la calle, a, un, a una casa de cambio y le cambian los dólares por los euros. Como lo estás viendo más. Pero vamos, sitios fiables hay muchos. Lo que pasa que también hay sitios trampa. Y eso es lo que. No, claro, la, la, la, idea, la idea es tener un sitio. Un eh, sitio que conozcamos eh, todos, claro, que entre todos. Joder, yo el, el Bit2Me, por eso traje a Javier, porque yo lo conozco el sitio y sé claro, que, claro, que son claro. serios, porque, ¿sabes? Pero igual que Venga, sea eh, hay, hay. mucho hay que más. hablar algo acerca de Bit2Me y que es importantísimo. En la parte superior derecha hay un botón que pone invita y gana. Esto hay que decirlo también. Yo sí. no tengo enlace de afiliado, eh, si te fijas. Eh, right. Yo acabo, acabo de abrir una cuenta en Bit2Me que no la tenía. Sí. Cuestión de dos. Sí, años. sí, sí. Y en la parte superior derecha dice invita y gana. Claro. Ahí le, le, le entregan a uno un, un cordón. Un, dato, sí, un enlace de afiliados, se lo explico yo rápido. Qué, ¿Qué hay que hacer? No, con eso, familiares, ustedes, con sus familiares. No, no, pero eh, espera, que... espera, espérate, querido amigo. Mm, precisamente a mí me han ofrecido poner eh, esto es como cuando tú, por ejemplo, es un vídeo, yo que sé, un vídeo, ya que estamos con vídeos, un youtuber que te dice, mira, y ahora os enseño la cámara que yo tengo, que es muy bonita, y si el que la quiera comprar, tengo debajo el enlace de afiliados. Pincháis ahí, vais a Amazon. Y os sale la misma cámara que yo tengo al mismo precio. Y es verdad, al mismo precio que si entras tú por libre en Amazon y, y a ese señor o a ese youtuber le dan un pequeño cachito de la compra de la cámara. Precisamente yo eso no lo he puesto y lo podría poner como dice Alex. Pero yo es que como sí. no quiero hacer negocios que podría hacer negocio. Porque yo... Lo puede hacer... Pero yo, pero yo lo lo Fíjate, no lo hago. Fíjate... No, pero me, me gusta que... sacado el tema, Alex. Es mi decisión. Podéis ahora mismo revisar los vídeos a ver... Si yo tengo un enlace de afiliado, no ah, lo tengo. No, exacto. Eh, no, y, y lo eso podría eso tener, eso es lo pero verdad. es que eso demuestra lo que quiero ayudar y, está y está si lucrando, ni siquiera. Lo... Sin poner el, el enlace de afiliado. que, que... Es, es la decisión de Luis y me parece. No, que... y por eso te he preguntado yo que si querías hablar de Bitcoin, que hablaras, pero no para hacer negocio aquí con los PRIBLINERS. No. Porque aquí estamos para sí, dar pero... información. No para poner enlaces de afiliados ni ni sociedades de estas que son club de inversiones, no sé dónde y, se, y lo que están haciendo sí, es, es quedarse hay. con el dinero y con los bitcoins que los hay sí, por ahí. En, en el caso de Invita y Gana es para que ustedes con sus familiares pues tengan ahí un. Pero no hay que desviar el, mercado, el tema de la. Aquí no vaya. estamos. Aquí yo la, lo que les estoy planteando en mi canal, que es donde estamos, en mi casa, es: Priliner, no ahorréis en dólares, no ahorréis en euros que van a ir para abajo ahorrar en plata ahorrar en oro ahorrar en algún terreno ahorrar en bitcoin que es que es, y ya está hacer lo que queráis por supuesto yo os estoy planteando lo que yo estoy haciendo y es eso simplemente para protegerlos porque eh, poniendo la tele no te van a decir cuidado cuidado que estamos imprimiendo muchos dólares vais a ver lo que va a subir las cosas una persona hizo una pregunta de cómo diferenciar eh, bitcoin de una red multinivel una pirámide o unos de estos eh, grupos eh, básicamente diría lo siguiente son personas muy entusiastas eh, a luis por ejemplo acaba de apagar un pequeño fueguito que de pronto yo estaba tratando de encender. No de mala fe tampoco lo estoy haciendo. Sí, bien. pero es que como hay mucho desconocimiento, me gusta aclarar las y cosas. Hay, hay, hay que, comienzo. Hay, y vamos a diferenciar. Pienso yo que lo siguiente, son personas que con mucho entusiasmo le invitan a uno a que uno abra unas cuentas, pero no le dan a uno finalmente una dirección Bitcoin. Por eso estoy, estoy insistiendo, y permíteme Alex un momento, en que cada uno se abra su monedero, cada uno elija su exchange, y punto sí. eso no quita que le digas oye yo conozco este exchange y a mí me ha ido bien o conozco este monedero y me ha ido bien pero no pongo ni un enlace de afiliado ni en un monedero ni en no un exchange decir, yo se estoy diciendo el nombre y cada uno que vaya donde quiera claro la gran diferencia entre un multinivel una red Ponzi una pirámide con una billetera de bitcoin es que en una en, en, en una red multinivel en una pirámide en una red Ponzi Usted no dispone de su dinero de manera inmediata. Exacto, es no lo tienes en tu monedero. Gente Exacto. Para que pueda recibir algo de lo que usted invirtió. Alex, ya se fregó. Alex, ya no, no lo tienes no no, ni en tu monedero, sea este monedero en el exchange, o sea este monedero en tu móvil, o sea este monedero en un pendrive, para que nos entendamos. Exacto. Que es donde uno dispone del dinero de manera inmediata. Claro, claro. está compró hoy? Mirta lo una ha una hecho una de una libro una y una Milton, vez, Milton lo ha hecho de libro. De... Lo están haciendo de libro, pero porque ellos quieren. Y ella puede cambiarlo ahí mismo en su exchange y se lo van a cambiar mañana mismo. mismo. Y no ha tenido exactamente. Bueno, venga, Marcelo, te toca, Marcelo, que llevas con la mano levantada ahí. Puedes preguntar o hablar o aportar lo que tú quieras. Marcelo. Buenas tardes. Esta Buenas tardes. Para Milton. Para Milton, venga, pregúntale a Milton, Marcelo. Dime, dime. Milton, eh, vos me decís que has comprado para enviarle a tu hermano. Sí. Bien, no te hubiese convenido directamente porque vos has comprado 50 euros, por si le has mandado 50 euros a tu hermano y tu hermano ha recibido los 50 euros. O cómo... O, o has, has, recibido, claro, has recibido alguna ganancia vos con esa, con esa transacción que ha que hecho tu hermano. O sea, si tu hermano cuando ha sacado el con dinero ya... Mi hermano recibió los mismos 50 Bitcoin que yo le mandé. ¿50 bitcoins le ha mandado Milton? No, no, no. Yo es. quiero, yo que... quiero Milton, usas, yo quiero. Estoy rico. Dame uno, dame uno, por fin. Disculpe, 50 <risa> euros <bani> <risa> <risa> en bitcoin. Hey, eh broma, Milton, ¿eh? Ya. Los yo. mismos 50 euros en bitcoin lo recibió allá. Yo le dije. Intente sacarlos de allá para para hacer la transferencia si sí, se puede mover. Oye, una cosa, eh, bueno, allá. te dejo que respondas, eh, hablan entre vosotros. Ya los bueno. puedo haber guardado y esperar que, que el Bitcoin hubiera subido un poquito más del precio y no reclamaba, no le cambiara ya. lo no cambiaba los Bitcoin en 50 euros y no los puedo haber en 55 euros que el Bitcoin. Es que puede, eh, claro, más. Milton, es lo que te iba a decir, que sabéis que tiene lo que se llama volatilidad. Claro. Es como una... A ver, sube baja, sube baja a largo plazo, pues de 30 euros cuando yo empecé a conocerlo a los seis 6.000 que está ahora, pues fíjate si sube. Pero claro, a lo mejor mañana a los 50 son 40. Puede Eso. pasar. Nosotros hicimos me... el ensayo, fue como para ensayar. Todas las transacciones sí, ya y para mí en un futuro eso va a ser un ahorro, que yo voy a tener el Bitcoin o más. Y, y, no más. Oye, oye, una cosa, ahora, ahora sigue Milton, eh. Una cosa que le, a lo mejor Alex ahí nos puede instruir mejor, que yo ahí me salgo. Para, a ver, yo recomiendo el Bitcoin para almacenar valor, como el oro, la plata, pero para mandar dinero, como has hecho tú, Milton, a lo mejor hay otras monedas que yo no lo sé, pero creo que sí, pero ya no, yo no las he estudiado. Esas siempre valen lo mismo, porque están ancladas al dólar. Esas, evidentemente, para ahorrar no servirían, porque para eso ahorro en dólares de papel, que están ancladas. Ahora, para mandar un dinero sí, y asegurarme que esos 50 dólares o euros sigan siendo 50 en toda la semana o en todo el mes. A lo mejor una de esas monedas y ahí Alex a lo mejor nos puede instruir. No lo sé. Ah, vamos a dejar que Marcelo acabe su pregunta, que, que ha estado esperando un montón. Y luego, si tú quieres, Marcelo, instruirnos de otras monedas así, pero rápidamente, para abrirnos un poco el cerebro, a mí también, porque yo ahí estoy perdido. Pero vamos, yo es que como solo uso para ahorro. Venga, Marcelo, sigue tú lo que quieras. bonito bueno, Por eso mismo te decía Milton que no te hubiese convenido. O sea, te explico más o menos cómo es acá en Argentina. Buena Argentina, eh, si vos me mandas a mí 50 euros, ¿bien? Western vamos a decir la marca por Western eh, yo acá no recibo 50 bien voy a estar recibiendo más o menos 65 euros me explico no recibirá menos no Marcelo si manda no, menos, no, más, más no no más más porque ¿Ah? te explico más o menos cuando a mí me claro cuando a mí me hacen alguna alguna algún depósito o me mandan plata por si de Estados Unidos bien eh, si yo lo tengo que ir a cambiar al banco me lo dan al oficial bien pero si vos vas a Huestas, Cuesta te lo paga al dólar blue que le llamamos acá. ¿Me explico? Oh, o no sea que vez eso, recibir ¿no? 50, claro, 50 dólares, recibo 65. Es como el impuesto país al revés o algo así, ¿no? El panico, claro, eres, ves, te te ves. Ves, claro. Ojalá claro, en Colombia se eso, le... eso y de una todo el mundo mandaría eso No es colombiano, no existe eso. Claro, claro. Entonces yo, entonces yo ahí lo mandaría todo por western. ¿no? No, claro, no, sí. Bitcoin, nada. Es que claro que... en Bitcoin Claro, en Bitcoin no te va a pasar hay... eso. Marcelo, hay en Bitcoin mucho no, no te va a <risas> No, obvio. Por eso Oye, pero aquí está interesante el tema. Está interesante, ¿no? Yo que lo he metido así, pero yo creo que es interesante. Sigue, sigue, Marcelo. Digo el tema general, ¿eh? Bueno, con eso aprenden. Claro, por eso. La... No oye, sabemos, para enviar dinero, para enviar dinero no conviene, web, no, conviene eh, no conviene Bitcoin, no conviene. Para Argentina no, está claro. Para Argentina claro. que no. Es, para Argentina hay que, mandarlo, que averigua... hay que mandarlo, hay que mandarlo a lo tradicional. Oye, qué buena, interesante. Oye, <risa> todos aprendemos. Por aquí. eso te digo, Milton, que se, tu hermano se averigua allá en, en Colombia. Si te conviene mandarle el dinero por, por oh, medio de pago. Yo creo que claro Colombia gracias sí, pues. Marcelo, gracias Marcelo. Yo, pero yo no, a, Mil, a Milton no lo que le diría que hay que mirar otra criptomoneda que no tenga volatilidad. Que eso ahora Alex le daré paso, pero antes va Ricardo que lleva la mano también un rato. Sigue, sigue. Milton lo que querías decir. No, no, no. Es muy bueno y muy interesante, pero en Colombia no, no se multiplica si los euros ni los dólares, ojalá. Yo, yo querría, oye, que a ese... mí me mandan, me mandan 50 euros y me llegan 60, joder, yo quiero eso. Ojalá. Escucha, esto es lo que llamamos inteligencia colectiva. Aquí todos sumamos, aportamos, ojalá, como decía dice... Alex, ciudadanos del mundo. Sin interés político ni nada. Y yo lo he demostrado que yo no os he puesto ningún enlace de afiliado, que ni lo quería decir, pero como les ha sacado el tema y comprobarlo, a ver si tenéis un enlace de afiliado. Yo digo el, el sitio y os metéis vosotros por vuestra cuenta. No vais con una URL mía para que me den a mí un ¿Eso cachito es mismo, de comisión. Yo, Eso yo, mismo, que que a ¿Eh? Ahí tenéis una prueba tal cual. Oye, venga, le dejo a, a escuchar Ricardo. Venga, que te toca amigo y si querés, venga Ricardo o, mi, o Marcelo querías decir algo más perdóname no no no no no no no te digo que eso vivencia creo de Argentina vale vale venga eh, hola Luis hola, hola Ricardo una experiencia. Ah. cuando estuve en Tenerife yo enviaba dinero a mi señora yo allá depositaba por Western depositaba euros acá en Argentina ellos lo pasaban a dólares y estabas perdiendo porque este euro valía más que dólar y después lo transformaban en pesos y le daban la plata no sé eh, yo me parece que si vos. ¿Le llegaba más? Euros, ¿Le llegaba igual o le llegaba no, menos? No, no, de entrada ya, ya perdía porque yo allá depositaba euros, siempre el euro vale un poco más que el dólar, y acá ellos hacían el traspaso de euros a dólares Y ahí le pagaban en pesos al, al precio de al precio del dólar que había acá en Argentina. A saber, porque como Pero las que... leyes las van cambiando, no lo sé. Bueno, Eso, ahora, Marcelo, ahora a lo mejor 50. te puede decir. Marcelo, sí, ¿qué claro, le ahora western West, ahora no trabaja así. Vos mandás euros de allá, y cuando te llega acá vos vas al cambio, en vez de pagártelo al oficial, te lo pagan al, al euro blue, que también existe aquí. Te digo para que sepas. Ah, bueno. Bueno, yo en aquella época, hasta que yo estaba en el 2005, ¿eh? yo mandaba, te vuelvo a repetir, 300 euros, ellos hacían la conversión a dólares, que era menos, porque el euro vale un poco más que el dólar. Y hacían la transforma, sí. y se transformaban en peso y le pagaban en peso. Eh, no así, ahora me no así, ahora no. la opinión yo ahora... quería de tu opinión pero es lo que me había pasado a mí así, voy, es que voy a que que no... oye Marcelo no que dice que están diciendo aquí en el chat dice Marcelo fuera no sé dice en Argentina no es así por western recibes pesos argentinos no recibes euros convertidos al cambio blue está diciendo un tal Luigi en el chat no sé claro eso mismo es lo que te estoy, le estoy explicando mm. si vos mandas euros de de España como quien dice acá Argentina cuando te llegan a que Argentina, lo pasan al Blue. Te lo dan en plata argentina. Pero en vez de pagarte el euro, eh, creo que está ahora en, en 70 pesos argentinos, están, te lo pagan en 80. Vale, yo sí, que de, de eso sí que no sé nada. Así que eso vosotros. Oye, voy a aprovechar una cosa. Perdóname que no he pedido. Ponerme un like, por si os está gustando el vídeo, tanto los que estáis ahora en vivo, como os está diciendo Meimei en el chat, o los que lo veis luego, ponerle un like y si no estáis suscritos los que lo veis luego suscripción y campanita que siempre emitimos en directo y los podcasts buscar si queréis escucharlo en vez de verlo pues buscar PRIXLINE en cualquier podcast en Spotify o donde queráis y ahí los tenéis todos los audios perdonad pausa que que pausa la publicitaria seguir seguir que se le tocará y si sí, no paso a Elías que lleva la mano levantada el pobre también un montón de tiempo Elías venga te toca Elías no venga todo tuyo sí hola eh... Hola Luis, Buenas. Eh, estuve escuchando atentamente, le escuché a Marcelo y es así, eh, tú envías acá 100 euros y recibes en Argentina eh, 110, eh, a ver, sería 11 mil pesos, una cosa así. Claro José, ganas, ganas, ganas 4 mil pesos. Por Western, por Western. Por Western. Eh, sí, que eh, eso está pasando en Argentina. Hoy, hoy, hoy, hoy hice la tasación para, para averiguar. Bueno, en eh, Argentina eh, eh, tenéis que investigar, Elías, muy importante, si podéis comprar alguna moneda de estas que sea fiable también, porque hay cinco 5.000 criptomonedas y van a ver infinitas, yo creo. Digo fiable, el micro Luis. es fiable, pero tiene tenéis que investigar si os cobran o no os cobran, que yo no lo sé. Si hay manera de comprarlas. Luis, porque nosotros es una... estamos acá en Murcia. En ah, estáis en Murcia. Ay, creía sí. que estabas también allí, Elías. Una pregunta: ¿en Argentina hay control cambiario o hay libre comercio de moneda? Pues en los no, bancos, en los bancos, en los bancos sí. Hay, hay, hay como un corralito en Argentina. Uno puede comprar libremente más de 200 dólares. Hay mercado negro. Totalmente negro. Hoy ya entendí doctor... por qué, Luis. <risa> Tiene <risa> control cambiario. Claro, eso control cambiario. Sí, hay co hay férreo, férreo control cambiario, diría yo, Mirta. férreo Hoy hoy dieron la cotización del dólar en 110 pesos. Y yo yo ahora querría preguntar a nuestro invitado especial, Alex, si nos puede instruir si hay alguna criptomoneda fiable que esté linkada al dólar que no tenga volatilidad. Eso no lo podría decir el señor Alex o no. si usted mismo el micro, si puede, si quieres o... Vale. A ver, Alex, es que a ver si te lo... No te... Espera, hay que activarte el micro, Alex. Alex, estás ahí, que tenemos pues... <risa> hay alguna moneda que tú con... Ya, ya está, ya estás. Sí. A ver, eh, ya para un poco más avanzados hay otro nivel que podríamos llamarlo el trader, eh, tradear, cambiar monedas dentro de otros exchanges, por ejemplo Binance o Binance, Vitrex eh, y muchos otros exchanges. Ahí tú envías tu Bitcoin o la fracción de Bitcoin que compraste, lo envías a ese otro exchange y ahí ya puedes comprar cualquiera de las otras alternative coin o con monedas alternativas que se conocen como altcoins, Ether, C eh, Cash, Dash y miles de criptomonedas más. Y ahí hay que tener un segundo, hay, soloales, hay que tener cuidado porque unas serán buenas y otras no tanto, ¿verdad? Hay, habría que leer cada una tiene su propia página y habría que entrar a cada página y comenzar a investigar y a entender de qué se trata su economía su ecosistema. Sí, Ale si yo y te pregunto hay fiable? alguna que esté linkada Pero al sí, dólar que sea fiable. Sí, que hay varias. ¿Eh? Hay varias. Te voy a nombrar tres. Está TrueUSD, está USD Coin, está Tether que es la más conocida y fue de las primeras. ¿Qué hacían? hacía? Entonces con la volatilidad del Bitcoin. Entonces, algunos querían estabilizar el precio porque... Por ejemplo, Milton va a mandar sus 50 dólares y que lleguen justo a 50, ni más ni maniado precisamente menos. Precisamente con el valor del dólar. Entonces, claro. se crea esta moneda, Tether. Entonces, en el exchange cambian el Bitcoin o la fracción de Bitcoin por Tether. Y se mantiene el precio en dólares ahí de manera constante. Eh, fluctuando muy muy muy poquito, a diferencia del dólar. Entonces, si el bitcoin bajaba, no importaba porque tú tenías tu, tu dinero ya convertido en dólares eh, virtuales, por así virtuales, decirlo, dólares. ¿no? Ya, ya no eran bitcoins. Entonces, si el bitcoin bajaba, pues tú mantenías tu precio acá en el precio del tether. Pero si el dólar, eh, digo, si el bitcoin subía, perdías también la, la no subía, la, no subía tampoco la, la, la ganancia claro. que pudiera haber, porque tú te quedaste aquí anclado. ¿Sí? en el valor del del dólar Entonces, pero para mandar es remesas es una manejar. buena idea no alex tú qué opinas se podría ser ¿podría es más es, es no es tan chévere hay que aprender hay que aprender, hay que aprender. ejemplo cuando eh, hace un par de, de años eh, el señor trump se puso bravo con corea del norte y dijo vamos a pegar entonces, la zona asiática se colocó llena de nervios y comenzaron a cambiar sus monedas locales por Bitcoin. En ese momento, el precio del Bitcoin se elevó por la demanda. Por la demanda. Y quienes habían dejado sus Bitcoin eh, en Tether, pues no obtuvieron esa, esa plusvalía. ¿De acuerdo? Pero quienes no cambiaron su, su dinero a, a, a, a Tether pues comenzaron a ver sus, digamos, ganancias. ¿Qué pasó en diciembre del 2018? Eh, el Bitcoin, eh, o enero del 2019, el Bitcoin se vino para abajo, pero en picada, hasta pasar de 19 mil, casi 20 mil eh, dólares, a, en dos, tres meses llegar a casi 5 mil, 906 mil dólares. Pues los que compraron Bitcoin a 19 mil dólares vieron que su valor se vino a, a, a menos. Entonces, ¿cuándo es ¿cuándo es necesario utilizar el tether, el tether o el USD Coin o el True USD? Bueno, eh, habría que leer el mercado y habría que estudiar. Gracias, Ahí, Alex. Es un poco. Es un poco, una, un poco... Eso es ya más avanzado, como dice Alex. Claro ahora hicieron una moneda de un, de un sitio que hacía Javier me dijo que él lo había escuchado acá en Argentina, Ripio. Sacaron DAI se llama, que esa está ligada al dólar. si sí. Es todo eso, yo desde luego si tú, yo esto, yo lo estudiaría, pero bueno, cada uno, sí, yo he bien. dedicado dos vídeos solo a este tema. Mm, yo creo que ya el que quiera tiene ahí un poquito la la mosca tras la oreja como decimos en España ya ¿eh? un poquito el que le pique la no es difícil ¿eh? no es difícil ya habéis visto que ah, mira para, para para ayer ayer eh, eh, María creo que no, hoy no le he escuchado de México Cierto. que sí, aquí no, pensó y... en comprar dólares a, le hubiese quedado más fácil eh, haber hecho su eh, eh, billetera con Bitcoin haberlos comprado ahí donde estaba y entrar a un exchange y asegurarlos en Tether o en TriUSD o en USD Coin. Sí, yo, yo la que he oído siempre es tether, tether, efectivamente. Exacto, entonces ahí eso es como comprar dólares claro, no te tienes que ir a una casa de cambio y no, y no te la, claro, ahí, no, ahí, lo, ahí lo, y, oye, lo que sí hay que decir, tú por ejemplo, si tienes el cachito de bitcoin lo puedes cambiar por Tether o por la que sea en el momento, incluso en el mismo monedero puedes tener distintas monedas, que lo habrás visto Mirta, que tiene distintos coloritos, puedes tener distintos. Que todo esto es instantáneo, es lo que está diciendo Alex, que no hay que salir a la calle a encontrar el exchange que me cambia, ¿no? Es, bueno, yo suelto las ideas y ya el que quiera, porque el canal este no es de bitcoins. Es, es, pero, hombre, yo creo que era muy interesante que conocierais todo esto porque eh, os puede ser muy útil. A nivel de ahorro e incluso a nivel de transportar el valor de un lado para otro. Y no sé, decir, si queréis es, añadir algo consejo, cualquiera. Eh, a, hay que leer. Eh, ayer eh, Javier eh, mencionaba dos libros. Tenemos eh, muchos. Eh, estamos a. a eh, salvándonos del, del bicho utilizando nitrato, ¿cierto? Ni trato de salir, ni trato de ir a la tienda, ni trato de, de comunicar. Ya que estamos utilizando el nitrato, entonces podemos ver videos, aprender, instruirnos. Eh, esto es muy interesante, es muy bueno. La, la volatilidad de las criptomonedas existe, pero también hay asegurado, asegurado puntos de aseguramiento que sería por ejemplo la tether pero quienes quieran pensar en ahorrar ahí está bien ahí están Alex Estamos yo es que te... Alex Alex yo eh, yo he, yo, he, yo he ahorrado en Bitcoin y, no, y por eso no me he interesado de las demás y es que a mí me da igual que baje un poquito que suba otro poquito que baje mucho que suba mucho yo lo voy dejando y yo sé que en, en cinco años estoy convencido que voy a tener mucho más Oye, igual puedo equivocarme, por eso solo meto de 5-1, pero de 5 euros meto 1, pero pero ahora, de cara a transportar, eso, no bueno, eso ya cada uno que decida, ¿no, Alex? Tú eso es así, cada uno pues, tiene Mira, eh, las, las grandes industrias, los grandes mercados no se equivocan, parece que sí, pero no, no se equivocan, saben hacia dónde van. Y muchos de ellos invierten en criptomonedas, pero bastante, bastante es bastante. Ahora si ellos lo hacen y ellos nos están arriesgando, ellos están asegurando y creo que es eh, un buen mensaje, es un mensaje, hay que leerlo. Yo lo leo así, de que sí. Por ¿Qué, ahí con, va, ¿Qué consejo para... nos darías a todos, así principiantes que somos, Alex? Uno más que otros, pero a fin de cuentas principiantes. Ver videos, ver videos, ver, estudiar, ver, estudiar, aprender y hacer los ejercicios. Poquito poquito, no arriesgar el dinero, es decir, cuando digo no arriesgar es no se vayan a hacer trading sin aprender, y si van a aprender a hacer trading, háganlo con poquito y mantienen otra billetera con sus saldos, sus ahorros eso es mi consejo que una si cosa, quieren, una cosa una es ahorrar materia, una cosa es ahorrar y otra cosa es especular para ganar más exacto, y que especular. hay cuidado ay, que porque sí sí se da, da, eh, es, pueden caer incluso en, en la enfermedad hasta la ludopatía ya de que ay es que hoy gané y de pronto mañana también vuelvo y gano y pasado mañana también y ya se convierte que engancha mucho ganador. no eso engancha yo eso nunca y lo he hecho en engancha no pues a ver. eso vive mucha gente Wall Street es eso Sí, y así nos han llevado. Ya, así nos ha llevado a todo el planeta o al Street. Y <ríe> lo y bueno, eso nos estrellas daría estrellas para muy... más debates, ¿verdad? Pero entonces, el consejo, con la experiencia que tuve, que me pasó, perdí mucho. Cuéntales lo que te pasó. Venga, eh, cuéntales porque puede servir tu experiencia negativa para que no le pase a otras personas. Puedes ayudar a mucha gente si tú quieres. Voy a contarles dos experiencias. Primero, cómo caí en una red ponzi sí, sin ser mi interés. A mí nunca me ha gustado eh, vender productos porque yo tengo mi línea de, de educación y me, me enfoco en eso y digo no puedo ponerme en otra. Cuando escuché el Bitcoin, fue un amigo de la universidad. Me habló de Bitcoin, pero finalmente cuando yo le entregué el dinero para que me ayudara a comprar un Bitcoin, él lo que hizo fue abrirme unas cuentas de un multinivel. Y para yo recuperar ese dinero... Tenía que invitar a otras personas, pero yo no tenía disponible mi Bitcoin de inmediato, que sí es lo que sucede cuando nosotros propiamente abrimos nuestra cuenta en un exchange que ya hemos mencionado varios y hay muchos más. Y tienen sus ventajas y otros no tienen tantas ventajas. Pero eso fue una experiencia muy muy dolorosa, muy dramática, salir de ahí. Incluso eh, para tratar de recuperar el dinero, yo estuve invitando personas y fue muy mal o sea, eso, eso es una pirámide con toda la cabeza verdad eso es contra mi voluntad horrible no no lo seguía haciendo nunca más lo hice me dediqué fue a aprender de esto y a tratar de recuperar mi bitcoin eh, pero eh, ahorrando eh, lo que hace, lo que hace a veces el no estudiar, no Alex, y ir, irse un poco por el camino fácil que te ofrecen esas manos que hay por ahí por malas. La confianza, por la confianza, Luis. Y me parece bien lo, lo que tú haces, por ejemplo, decir: no les estoy recomendando nada, no puse mi línea Nada, te lo dejo claro, lo dejo claro por si hay, y no y te voy a decir una cosa, eso del enlace de afiliado, pues a nadie le amarga un dulce y yo me incluiría. Exacto, Pero yo mismo he tenido esa reflexión conmigo mismo. Y yo digo, yo no, mira, no sé lo que es, pero yo no pongo enlace de afiliado. Y como ha sacado el tema, pues lo he en la mesa también. Y lo podéis ver, lo habrás comprobado ya. Yo no pongo ahí el enlace pascualino y pascualal. No, podría Ay, eh, y sería eh, legal, el pero el se no lo hago. a todos en la mesa también. Y es, el obrero es digno de su trabajo. Entonces, eh, eh, muchos se han visto beneficiados con el canal. Bueno, ahí se las dejo. En fin. Segunda experiencia, tradeando, haciendo trading. ¡Terrible! Yo comencé cuando la, en el 2017 cuando todas las criptomonedas, todas, iban en ganancias. Eso fue, la peor, eso fue lo peor. Porque donde yo cambiaba Bitcoin por otra moneda, por Ether, por eh, Omisego, bueno, una cantidad de monedas, donde quería cambiar monedas, esas monedas a los 10 días, a los 15 días, ya valían más. Y yo estaba supremamente emocionado. Yo dije, no, esto es espectacular. Entré en el peor momento, cuando todo estaba subiendo. Y es el peor momento, ¿por qué? Voy a decirlo de la siguiente manera. Porque el mejor momento para entrar a ganar, a especular con las criptomonedas, es cuando las criptomonedas están en su peor momento, en su valor más bajo porque definitivamente ya tocaron el piso y en ese momento es que rebotan y comienzan a ver ganancias o definitivamente fallecen ahí. Cuando yo entré, entonces ellas estaban subiendo, subían de valor y nunca pensé que me que fuera a perder. Entonces, plata que tenía, plata que la metía en Bitcoin y la cambiaba por otras criptomonedas. Finalmente, muchas, es más, todas las que cambió mi dinero todas se vinieron abajo por una corrección que hace el mercado esto lo entienden más los economistas que nosotros mismos y una una pregunta y Alex una pregunta que luego lo en los frilines que no dejo hablar pero bueno también damos dinamismo escucha pero está bien, ¿tú, está bien. tú invertirías en bitcoin a, a tipo de ahorro para ahorrar a día de hoy tu opinión totalmente vuelvo y digo las multinacionales, las, eh, eh, estos grupos empresariales tienen mucho, mucho... hoy. A ver, ¿por qué? El país más endeudado del planeta se llama Estados Unidos, que tiene la deuda más inmensa, pero es el que tiene la moneda con hegemonía en el planeta. Entonces, mucha gente dice, vamos a resguardarnos en el dólar. Pero, por ejemplo, en este caso de pandemia, eh, esa economía se está... Bueno, ese país se está debilitando entonces no estoy diciendo que pase o que vaya a pasar pero madera, no es ¿verdad? Estable. No. no es estable eso quiere decir que su moneda tampoco lo es pero la que ha mostrado estabilidad aunque sube y baja pero siempre su línea es ascendente y no es deflacionaria sino eh, perdón no es inflacionario una moneda no inflacionaria sino deflacionaria. tiene el efecto contrario entre más días pasan vale más el bitcoin o muchas alcohol o criptomonedas entonces invertir no es invertir yo hablo que no es invertir yo digo es cambio de moneda como hace muchos años mucha gente quería en latinoamérica cambiar su moneda local por dólares porque ahí había estabilidad este es el mismo pensamiento que yo pudiera trasladarle al que lo quiera recibir de esa manera: que para tener estabilidad en su trabajo, en su esfuerzo, en su labor, eh, cambie su, su moneda si quiere, en el porcentaje que lo decida. Cambie cierta parte de su eh, trabajo por un ahorro y ese ahorro en una eh, criptomoneda, sí. Alex, ¿y qué parte qué parte recomendarías porque yo yo lo he hecho, yo lo estoy haciendo, pero me cuesta, ¿eh? Yo tengo una quinta parte de mi ahorro de toda mi vida. ¿Tú tú qué recomendarías porque a mí mismo me cuesta, o sea, es que veo como el dólar y el euro van a valer cada vez menos, lo sé, lo veo. Estoy, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Una quinta parte, pero luego me acuerdo de eso de los huevos en las distintas cestas. Y te agarras a lo que conoces, que es al papel ese, al papel aunque sabes que lo están imprimiendo mucho, pero aún así, te juro que me está pasando. O sea, tú qué parte... A Javier le, le hice la misma pregunta a Javier ayer y él me dijo que él el 90% de sus ahorros los tenía en Bitcoin. En 30, dijo en el vídeo. Y la facilidad... Porque mira, eh, si tú tienes euros y dices... Eh... No, no tengo muchos, eh. tengo mis pequeños ahorrines. Eh, eh, no, o sea, esto es sentido sí. figurado. Es un ejemplo. En ese euro soy y dices: eh, Japón eh, ha llegado a Júpiter y el, el yen japonés, creo que es la moneda de. Sí, creo que sí, la que sea. Sí, son casi iguales. <risa> eh, todos son papelitos, a... son papelitos, pero nos han Tachigual. metido desde pequeños que esos papelitos valían, pero es que no es así está subiendo de valor está subiendo de valor entonces yo te saco mis euros de debajo del colchón y corro a la casa de cambio y hago la fila de, de, de 200 personas que quieren hoy comprar yenes. entonces tengo que esperarme cuántas horas a llegar a la caja para que me hagan el cambio y cuando llegue posiblemente no hayan yenes es diferente en un exchange es inmediato ya es ya pero hay que aprender hay muchos vídeos en youtube de cómo hacer trading, cómo cambiar moneda a otra moneda. Pero la pregunta fue: ¿Qué, ¿Qué parte de, ¿Qué de tus ahorros tú, cambio? por ejemplo, tienes en Bitcoin? Por ejemplo, para guiarnos. Claro, <risa> es la mejor manera de preguntártelo, ¿no? Yo he dicho la mía, yo una quinta parte. Mirta tiene 100 euros y Milton Estoy tiene 50. Ellos han dicho cifras. Dimos: <risa> Estoy defendiendo 1.1 Bitcoin, defendiéndolo. De, de eso que te estaba diciendo del trading. Sí. Ah, que de, lo estás defendiendo, de, ya te de, entiendo. O sea, a ti de, por otro lado es que te llama, el pica. trading te llama, ¿no? Te llama. Sí, ¿eh? sí, sí, me pica, me pica. Yo me no pica, lo pica. quiero probar, ah, Alex, yo te lo digo, porque eso es como el fumar. Sé que el que fuma luego es muy difícil. Yo nunca he fumado porque es. sé que si fumaba no. y el trading me ha pasado lo mismo. No lo he probado porque es sé que, que como lo pruebe. Exacto. Déjelo quieto. Aprenda libros. Y si va a tradear si va a hacer intercambios, coja una pequeña parte. sí Y póngase esa meta máxima. No más de ahí. no Así haya aprendido, así. Lo trabajen, y, si no, y si no, que no traden. Déjalo, que hagan como Luis. Que no probéis el trading. Como mucho ahorrar y ya está. Y como mucho pasarlo a, a la que está linkada para mandarlo y ya está. Y si no, Porque cada uno si caga lo que quiera. Y, y ganan. Es muy probable que quede ahí atrapado claro te engancha el no, es cerebro eso es como el no, claro, es, es como lo no, del azucarillo todo su pero bueno ellos son mayores cada uno que haga lo que quiera doy paso al último que es Elías. venga que tiene levantada la mano elías y ya y ya vamos a finalizar el vídeo venga elías te toca ya estás con el audio puesto amigo bueno bueno bueno eh, luis estaba escuchando la última parte de Alex y sí. creo que hay que tener mucho cuidado en esa parte para no entrar a engancharse Demasiado y pasemos que os a quede claro del... que yo en ningún momento Grudo he dicho que hagáis trader en ningún vídeo de los que os he hecho ¿eh? Yo os he, no, he planteado no, no. la idea como ahorro, cada uno caga lo que yo. quiera, no digo que no hagáis nada tampoco, pero lo de trader es ya meterte en bolsa De hecho en el vídeo de ayer con Javier, critiqué porque yo mencioné lo del Bitcoin en un vídeo, oye, automáticamente aparecieron en el grupo de Telegram unos de Forex yo no tengo nada contra el Forex, no sé ni lo que es, pero ya querían liaros, ya querían ahí, eran dos que venían como con pinchados que, que es un poco trader con monedas. Si me corregís vosotros, y entonces ahí ya me da miedo, y ya hay que quiera que lo haga, claro, pero ya, o sea, yo qué sé, entenderme un poquito, ¿no? Sí, sí, Luis es una línea muy delgada. El ser humano de por sí no, no, no le gusta trabajar, entonces va va ir atrás de eso y. Eh, tiene que tener mucha conducta y ojalá que no se enganche eh, Bueno, te, te comparto mi inquietud, Luis, saliendo un poco de, de las criptomonedas. Eh, estamos nosotros en Murcia. Y entramos en febrero, hmm. el 11 de febrero. No engancha esto. Se queda, el bicho eh, se ha pillado aquí, vamos, en plena. Claro. Eh, y estamos con. con visa de turista. ¿Cómo podemos hacer para gestionar y sacar nuestro NIE viendo que el ayuntamiento acá está cerrado? Eh, ¿En qué lugar? ¿Cómo? Eso, mira, lo están, lo están hablando, joder, que tenéis un nivel en Telegram, yo cada vez que entro a Telegram me quedo impresionado del buen nivel que tienes Tenéis, vamos. Es que estaban hablando Buenas. esta tarde, eh, no sé si has entrado tú, pero yo le digo, qué buen nivel. Estaban hablando ya de cómo sacarse vosotros mismos el certificado digital ese que es para hacerte todas las gestiones online. Que también. no yo, yo mencioné. ¿Quién era? ¿Quién lo mencionó? Yo, yo, yo, yo. Yo, yo mencioné más o menos. Hay, había personas que, que decían, esto.. ¿Cómo hago para obtener el número de afiliación a la seguridad social? Yo, yo les comenté, no, bueno, yo por lo menos en mi caso, yo lo tramité mediante certificado digital, porque lo cotidiano o lo normal es que a través de la, de la misma oficina de Tesorería Nacional, la persona iba y lo solicitaba, pero eh, los funcionarios dicen, no, que es que debes de tener contrato de trabajo y tu permiso de trabajo como tal. Entonces, claro, como yo agoté esa vía, entonces por iniciativa propia, una una amistad local española me dijo no mira inténtalo con el certificado digital correcto a mí me has dejado impresionado en Telegrame que lo sepas Frank entonces entonces yo por autodidacta por iniciativa propia yo indagué di con esta con un enlace correcto todo lo que has puesto en Telegram estaba perfecto sí sí entonces entonces yo saqué mi certificado digital y con eso puedes hacer y casi todas de... las gestiones que se pueden hacer online, que es lo que os hacen los abogados. Y os cobran, pero si uno tiene su certificado, se lo puede hacer perfectamente el solo sin abogado. ¿Qué le recomendarías a Elías, sí, es que eso que... ¿Qué le pero recomendarías para hacer que... su Hay que esperar que, que, que, que, se sea, que ese el estado de alarma. porque Hay que esperar. Realmente, claro. para el tema. De... Sí, porque para, para solicitar por lo menos el nie tiene que presentar una solicitud dependiendo del tipo de residencia que vaya a aplicar. Hay que hay que valorar el perfil, ¿no? En este caso, en el caso del él hay que estudiar qué perfil califica para el tipo de residencia que va a aplicar, si por si por eh, cuenta ajena si claro, estudiantes, una una residencia de eh, estudios, exacto, un permiso de, de por estudios. estudios porque mira. la idea es que en base a esa residencia se obtenga el NIE y con el NIE entonces ya se puede optar por el certificado digital. Os voy a decir. Para que entonces. Mira, os voy a decir una cosa. Venga, papá, Bueno, dilo, añade lo que quieras añadir y os digo una cosa importante, ya verás. Franco. Estuve hablando con Diego, con Diego, y, y como nosotros estamos acá en Murcia, estamos con vice de turista él me decía que se congeló todo desde el día que eh, se declaró el estado de alarma por el bicho. Así es. Entonces. Eh, la pregunta mía concreta concreta es: eh, ¿Cómo hacemos para gestionar si no tenemos, no podemos, ni de estudiantes, ni de voluntarios, nada por el momento? Había una, una, una vez. Pero que mira, te, te, te voy a decir una cosa, Elías. Verás, el lunes 20, 20 hasta mi másada, el lunes, que os voy a traer una súper abogada. No voy a decir el nombre. El lunes lo vais a descubrir, pero vosotros ya lo sabéis. Te vienes el lunes y vamos a buscar soluciones. Te quiero ver, ¿eh? ¿vale? ¿Vale? Sí, lunes a la hora de siempre, a entrar. las ocho y media, a las nueve cierro la, el salón con los que estáis dentro para hacer el vivo. Ah, quiero agradeceros a todos los que habéis estado, eh, tanto aquí en la sala de Zoom, especialmente a, a Alex, que no le he dejado luego mucho, pero bueno, él yo creo que está contento. Eh, y, y por supuesto. Luis, el, el nuestro superabogado Don Alberto también. También, oh, también, pero el lunes os traigo una superabogada. Porque a Don Alberto también, ya sabéis que es uno de nosotros. El yo, voy yo voy a ir enganchando aquí a más abogados y abogadas. Para que se hagan amigos vuestros. Es bueno el para que vosotros, que ¿no? Que es que bueno yo para yo vosotros pero no, no don Alberto. Vos. Oye, y una cosa, ya que estamos, yo no cobro comisiones de ningún superabogado ni de ninguna superabogada. También que lo sepáis, ¿eh? Que lo sepáis. Que soy yo el que los traigo y luego generalmente ellos se van muy contentos pero yo pero a mí me da igual ¿eh? porque yo me dedico a otras cosas y es lo que os digo siempre yo en vez de ver series ah, hablo con vosotros y estoy con mis amigos que sois ahora vosotros que lo sepáis que nada que os que estaba agradeciendo a todos mira me aparece por ahí a oscar os agradezco a todos vale todos los que habéis estado en el vivo ahora mismo los que lo veis luego los que lo escuchéis en un podcast a todos, ¿vale? Que muchas gracias, que yo estoy súper a gusto. Yo para mí esto es sentarme con unos amigos y me lo paso bien. Vamos, a ver si me va a pasar que me voy a enganchar. Como decías de lo del trading, a ver si me voy a enganchar. Y luego cuando acabe el confinamiento ya. No... Bueno, no me enrollo. Que muchas gracias, trillines, ¿vale? Que estáis todos invitados. Ya sabéis, que a las ocho y media abrimos el zoom, ¿vale? Que muchas gracias. Un beso fuerte a todos, ¿vale? Hasta mañana. Chao, chao. Chao. Y el lunes, acordaros, super abogada el lunes. Adiós, adiós, chao.